Otro día más, estamos en el espacio de tu casa y en la mía dentro del Conecta Juventud 2.0 y hoy damos la bienvenida a Carmen. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas, agradecemos muchísimo tu disponibilidad, las facilidades que nos has dado para entrevistarte y nada, cuéntanos, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué has estudiado? Bueno, es un placer. <risa> pues, bueno, mi profesión. Eh, yo he estudiado bioquímica en la Autónoma. Y también estudié máster de ciencias forenses, máster de profesorado también, y ahora estoy estudiando derecho. Estoy en segundo derecho online. Es pues, un no estudiante así con todas las palabras. Un poco así, la verdad. Me gusta. Muy. muy bien. ¿Qué te hizo decidirte a estudiar bioquímica? Pues la verdad es que bueno, siempre eh, desde la ESO que empezamos a dar el cuerpo humano, la respiración, la circulación, todo pues eso me interesaba muchísimo. Y, y luego en bachillerato pues la microbiología, inmunología, cosas de vacunas, antibióticos, etc. Pero yo pensaba que, bueno, pues que eso hacía que, que me interesase más la medicina. ¿no? Pero luego cuando ya había hecho selectividad y ya tenía que elegir una carrera, ya me estuve pensando mejor, vi la película de Estallido, de Dustin Hoffman, que <ríe> empieza ahí con y alta seguridad, bueno, y la verdad es que me pensé, es que a mí me interesa esto, ¿no? más bien pues, saber por qué eh, las causas, más que estar en el hospital o, o uh -huh. curar, no más bien pues, saber los mecanismos, por qué pasan las cosas. ¿no? Y un poco fue así, eh, descubrí el programa de, de bioquímica en la autónoma, que es de biomedicina y tal, y... Me decidí. ¿Qué salidas profesionales tiene una persona que estudia bioquímica? Pues bueno, las que conozco eh, son un poco precarias <ríe> en el momento, ¿no? Pero, pero hay varias, hay varias. Eh, se puede seguir estudiando, estudias el grado, luego el máster y luego puedes estudiar también doctorado, y con eso pues, puedes dar clases en la universidad, puedes investigar en un centro público. Luego también con un máster eh, puedes trabajar en un laboratorio, en una farmacéutica, por ejemplo hay laboratorios de genética clínica, ¿no? que imagínate un, una familia que va para, para saber si tienen un cáncer familiar ¿no? hereditario, pues van a ese tipo de laboratorios y hay bioquímicos. Uh -huh. También de, de genética forense, que es lo que yo vi en el máster, ¿no? pues, eh, un poco CCI ¿no? para identificar a personas, los restos, Hacer parentescos, pues Polanito es hijo o no es hijo de, de otra persona. Y, y que más luego también se puede hacer periodismo, de divulgación, científico. ¿no? Y por último la docencia. Se pueden dar clases de, de biología, química, eh, con una oposición, en centros públicos o, o, o privados. Y la verdad es que yo nunca me lo había planteado, y a mí si me dicen en la ESO que, que me iba a gustar pues hubiera dicho que imposible pero la verdad es que cuando estaba en la carrera pues yo empezaba a preguntarme a ver cómo le explicaría yo esto a alguien para que lo entendiera para que no le costara tanto a lo mejor que con qué me quedaría como cómo lo expondría yo no para para que llegara mejor a otra gente y cuando terminé pues Hice el máster y en las prácticas me encantó dar clases en un cole. Y luego también estuve trabajando en, en, bueno, dando clases de inglés en cursos de formación, uh -huh. en adultos. ¿no? Y la verdad es que igual me, me encantó, me pareció súper enriquecedor. Y, y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho la docencia, lo he descubierto. Es, es, ¿Es lo que más te gusta, lo ¿no? que sueñas trabajar? Pues... La verdad es que eh, la docencia y, sobre todo, cosas que tengan que ver con, con la cultura científica, ¿no? como divulgar un poco uh -huh. la cultura científica, cómo se, puede, cómo se puede mejorar eso. La verdad es que me, me interesa mucho. ¿Qué recomendarías a una persona que te esté viendo y esté pensando en estudiar lo mismo que tú? Bueno, pues si se lo está pensando, yo me animaría, la verdad a esa persona, porque ha sido muy enriquecedor. Eh, he aprendido muchísimo sobre, sobre la complejidad ¿no? de, de nuestro cuerpo, de la vida en general. Además, ahora frágil. con todo el tema COVID, ¿no? está todo como... Así es. que todos somos sí. un poco científicos ya, porque... Sí, sí, sí. Pues la verdad es que eso, eres mucho más consciente. Ahora lo somos, ¿no? pero antes de que llegara esto, pues eres más consciente de, de lo frágil que es el sistema, pero a la vez de, de, de lo flexible de cómo se adapta a los cambios y, y eso me pareció muy interesante. Y, y también de cómo te estructura un poco el pensamiento, cómo es la capacidad de planificar, de, de pensar las cosas de una forma más sistemática, yo creo que eso es muy interesante también. Y, y si esa persona que me está viendo y se lo está planteando quiere seguir y, y al final pues lo hace, yo le, le animaría a que no se olvide de que hay también una vida más allá de, del ámbito científico porque cuando uno termina ¿no? y hace toda la carrera científica, es doctor o doctora pues lo que pasa es que a veces como que se exige que haya una vocación casi religiosa ¿no? por, por la ciencia, una dedicación absoluta y yo creo que para que siga siendo útil la ciencia pues tiene que seguir un poco conectada con la sociedad, ¿no? Y esto también es que las personas que hacen la ciencia sigan conectadas, sigan teniendo relaciones personales de calidad, sigan teniendo ocio. Y yo creo que eso es fundamental, que no se olviden de eso, nunca. Y además así puedes aplicar lo que estudias a, a lo como vives, okay. ¿no? Entonces es complicado. Sí, sí, porque Entonces, si no... Me ha venido a la cabeza sí. mi panteoría, Sendon ahí, en plan. <risa> sí, un poco sí. Conozco a para muchas personas que, que tienen una vida plena pero también creo que está muy generalizada la idea de que esta que actividad está por vocación entonces eh, no hay por qué remunerar no hay horarios no deja de ser un trabajo que tiene que servir a un fin que es social ¿no? y, y si pierdes la conexión con qué es lo que la sociedad necesita pues pues deja de ser útil ¿no? y, además, la calidad de vida de las personas que están ahí, es que nadie va a querer ser científico o científica si sabe que hay una mala vida asociada a ello. Claro. Eso tiene también, o sea, por ejemplo, el mundo de lo social y de tal, tiene también sí. esas connotaciones. Todo lo que tú dices, sí. que, que todo lo que es un poco vocacional, pues está sí. un poco visto como que ya te nutre, ¿no? Parece que ya es suficiente. Claro. No. Sí. Y eso también hace que, que haya un poco de, de sesgo, eh, social y económico de qué personas logran terminar la carrera científica porque claro si, si la mayoría de la gente da por hecho que ah no es que son prácticas sin remunerar, no es que tú espera porque claro las personas que pueden esperar son las que tienen las necesidades cubiertas básicas ¿vale? entonces si, si tienes más problemas a la fin de mes para ayudar en casa tienes menos probabilidades de de completar esa carrera científica, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que terminar porque al final, igual que durante muchos años eh, y sigue pasando, ¿no? Que las preguntas en el ámbito sanitario, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención conocer es que cuando, cuando pensamos en los síntomas de un infarto pensamos en que no duele el brazo izquierdo, ¿no? El dolor de pecho, brazo izquierdo. Y esos son los síntomas más comunes entre los hombres, pero no entre las mujeres, ¿no? sí. Entonces, claro, si no llegan esas personas, en este caso las mujeres, a hacer la ciencia, a plantear los experimentos, a recoger los resultados, pues estamos haciendo las preguntas equivocadas y también los resultados los interpretamos mal. Claro, toda la razón. ¿Cuáles han sido tus referentes en la ciencia? Bueno, pues... Aquí también hay, hay un melón que abrir con los referentes, ¿no? Porque, sí, sí. claro, nos viene a la cabeza eh, Ramón y Cajal, por ejemplo, que, que también es... Sí, es, veces, es, bueno. es, una, es una imagen a veces negativa porque parece que con muy poco... O sea, fíjate, una persona, cuando nadie hacía ciencia en España, con muy pocos recursos, solo por su dedicación y, y su valía, pues consiguió un Nobel, ¿no? Y este tampoco puede ser el modelo, tampoco puede ser la inspiración de un, de un sistema científico, ¿no? Pero bueno, hay, hay otros referentes, Margarita Salas, que yo creo que en los últimos años se ha hecho una labor porque por tenga reconocimiento social, ¿no? Pero yo creo que también es importante eh, que haya, sobre todo para, pienso en, en las niñas, en, en las mujeres, que tengan referentes positivos. Porque ahora mismo, eh, yo creo que en los institutos, en los colegios, se, se está dando a conocer casos de muchísimas científicas que han sido agraviadas, atadas injustamente. Por ejemplo, Rosalind Franklin, uh -huh. que bueno, pues, eh, la robaron una prueba que ella, ten, que ella consiguió de la existencia de la doble hélice de ADN. Y entonces sus compañeros Watson y Crick Consiguieron el Nobel gracias a eso, no la nombraron, ella murió joven de radiación y sin reconocimiento, ¿no? sin el reconocimiento como decía. Entonces, aunque creo que es imprescindible que, que, se, siga, que se sigan conociendo estos casos, ¿no? que, pues también nos dicen de dónde venimos, ¿no? de la situación de la mujer en la ciencia, pero también hay que dar a conocer los casos positivos, porque claro, si tú a una niña que se plantea ser científica o que le gusta simplemente la ciencia, los ejemplos que le llegan son ejemplos de mujeres que han sido tratadas mal, eh, justamente con agravios, que no han obtenido reconocimiento, pues mandas un mensaje de esto es lo que te puede pasar. Uh -huh. Esto es lo que seguramente te va a pasar. Claro, Entonces, quizás... Yo eso creo creo también que también hay que conocer... Que... Uh -huh. Perdona. que sí, sí, sí. Okay, quizás eso también sí, corresponde a, que, a, no, a, nuestra, a la historia que, que se ha vivido. ¿no? Quiere decir que ahora claro, es posible claro. que haya más mujeres que puedan ser ejemplos o referentes en ese sentido positivos, pero hasta un tiempo, eh, claro, los referentes eh, eran personas que habían sufrido mucho. Uh -huh. Sí, sí, por eso, pero que yo creo que hay que conocerlos y hay que saberlos porque es de dónde venimos y es lo que, lo que nos pasa si no reivindicamos nuestro sitio. Pero yo creo que también hay que conocer pues, esos ejemplos positivos de, por ejemplo, María Blasco, eh, pues en el campo estadounidense, pues Margulis, otras personas que sí que obtienen reconocimiento y que, que están haciendo una labor actual o hace pocos años, ¿no? Margarita Salas. ¿no? Y bueno. creo que eso es interesante, ¿no? Para dar un mensaje también de, de que es posible y que hay que, hay que seguir difíciles. Nos interesa también tu opinión, como joven que eres, y, y queremos escuchar eh, cómo has vivido todo el tema de la pandemia, el confinamiento, el COVID-19... Pues, bueno, desde... O sea, personalmente, yo, yo es que siempre había pensado que si alguna vez era consciente de que estaba viviendo un momento histórico, iba a escribir todo, todo lo que me pasaba, todo lo que pensaba, Mm, lo, lo que iba pasando, como si fuera un diario, ¿no? Uh -huh. Y cuando cuando pasó, esto el año pasado, me vi incapaz. Incapaz de pensarme. Eso es porque tenía la sensación de que si me paraba a pensar en lo que me estaba pasando, me iba a derrumbar. Eh, tenía un vértigo que, que, bueno, era mejor llenarme la cabeza de pues, con, con el trabajo, con, con el estudio, ¿no? llenarme la cabeza de cosas que hacer para no pararme a pensar en lo que estaba pasando, porque si no era tan grande lo que, lo que la sensación de vértigo que, que bueno, era esa sensación de vértigo también a nivel global, ¿no? Como de repente que todo el mundo tiene el mismo problema, todo el planeta, y mm. la ayuda no puede venir de fuera. O sea, otras veces pues es como. Una guerra, bueno, pues se manda ayuda desde otros países, una catástrofe natural. Pero en este momento la ayuda tenía que venir de nosotros mismos, empezar a buscar una vacuna, un tratamiento paralizado también, ¿no? Por, por el nieve y por el shock. Y bueno, eso fue. Esa fue la sensación en ese momento. Gracias. Hola, ¿no? Yo creo que nos arrolló a todos de esto cuando te revuelven en el mar, que no sabes por dónde salir. Y... Sí. Pero yo creo que también, que tampoco creo que haya nada positivo cuando oigo que vamos a salir mejor de esto. Uh -huh. Tampoco lo creo porque mmm, yo no pienso que tengas que pasar por cosas malas, por penurias, por calamidades para ser buena persona o para convertirte en mejor persona. Pero creo que sí que ha puesto de manifiesto que es lo importante, me parece. Creo que te da otra perspectiva. Cosas. Sí. Cosas que, que ahora vemos muy claro que, que tenemos que proteger, que defender, darle más importancia. ¿no? Que ahí es donde, donde está el progreso y, y, y bueno, creo que eso es importante. La ciencia, la comunidad, creo que eso también es interesante. Guay. ¿Qué sientes cuando dicen que la juventud es la culpable de la mayor parte de los contagios, que somos irresponsables? ¿Sois irresponsables? <risa> bueno, somos, somos, <risa> Pues eh, a ver, es, es, es falso, es, es mentira, creo que hay el mismo porcentaje de gente irresponsable en mitad de edad que en adultos mayores, que en ancianos, creo que ese no es el tema. Creo que eh, se, se habla mucho de los jóvenes porque es fácil, creo, culpar o estigmatizar porque eso traslada la responsabilidad, yo creo, a un, a un plano más individual, ¿no? tú tienes la culpa con, con lo que haces o, o con cómo vives y, sin embargo, pues claro, sería más difícil tomar medidas eh, como, por ejemplo, yo qué sé, obligar al teletrabajo, ¿no? es una cosa que, que, que necesita una voluntad política y, en cambio, echar la culpa a un sector de la población pues es mucho más fácil. y Además, como que da una imagen de autoridad, de fortaleza, de disciplina a la persona que, que se mete con los jóvenes, ¿no? Parece como, como que es más serio o, no sé, a mí me parece que, aparte de que es falso... Potencia es esta cosa de la juventud, ¿no? De, ¡ay, es que los jóvenes, sí. es que la juventud, hay cabezas locas! Sí, cuando además la realidad es que estamos deprimidos, ¿no? Dice el... La, las encuestas, no sé, a, a mí me parece que, que es una medida fácil ¿no? eh, sin dar la culpa, eh, echar la culpa al, al grupo de los jóvenes porque no es cierto, porque de hecho ves que hay gente menos concienciada yo cuando pienso en los niños, cuando estás en el, en el colegio ¿no? eh, pensábamos que iba a ser mucho más caos pero en realidad están mucho más acostumbrados a seguir las normas son personas que están acostumbradas a levantar la mano para ir al baño que es una cosa que luego cuando eres mayor te parece inconcebible entonces claro eh, bueno es que los niños ya verás va a ser una locura y no a lo mejor es más problema eh, las personas que son más mayores y piensan que, que lo saben todo ¿no? o, o que tienen una desconfianza que no se basa en nada pero pero bueno no siguen las normas Yo creo que bueno, y responsables hay en, en, en todas las edades. En todos los colectivos, eso es. ¿Cómo ves tu futuro? Tú tienes claro tu objetivo laboral, pero también me refiero en general, ¿vale? Si estás en búsqueda, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que esa búsqueda no para nunca, la verdad. Eh, y me alegro de que, de que sea así. Mmm, me siento pues eso, como que hablando con distinta gente, conociendo otras cosas, leyendo... Eh, vas cambiando tu, tu forma de ver las cosas, ¿no? Y, y eso está bien. No cambiarla, pues sería un problema, ¿no? Pero... Evolucionar, bueno, a mí. es que cambiarla, es... Claro, simple. claro. Claro, pero las circunstancias pues, van cambiando y, y eso pues, tiene que hacer que tú adaptes tu, tu forma de, de afrontar la vida, pero... A mí sí que me interesa mucho, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? de, de la cultura científica. Me parece que, aparte de que es interesante a nivel general, porque, oye, pues que una persona que vaya al médico sepa entender sus análisis clínicos. Por ejemplo, que no, que no vaya Total. al médico eh, totalmente ignorante de lo que puede encontrarse, ¿no? me parece que eso ya es interesante. Pero además creo que la cultura científica eh, se da como una herramienta para entender el mundo que cada vez se va siendo más complejo. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahora con la pandemia una cosa que, que ha sido, que es un problema, yo creo que es que mucha gente le ha generado frustración por no entender muy bien eh, por, los cambios de indicaciones. Sí. De, por, es que... Decían es que en febrero que, que no había que llevar mascarilla y luego en marzo sí. Es que hace unos meses eh, había una vacuna que no se podía poner a mayores y ahora sí. Entonces, si uno se acerca a, a cómo es el proceso científico, a cómo se desarrollan, por ejemplo, los medicamentos, como no, es que hasta que no tenemos datos no podemos decir que esto sirve. Pero cuando los tenemos y así podemos decirlo, entonces vacunamos. Cosas tan simples como eso, pues ayudan a, a desmontar la desconfianza. Y, y también pues, pues estrecharían el camino de las pseudociencias, ¿no? Que es otro Sí, no pues, no. que, que harían más difícil eh, cómo, cómo se están extendiendo, por pues, ejemplo, las pseudociencias, eh, la desconfianza entre, por pues, ejemplo, las vacunas. Yo creo que es muy importante. Mm. Y, y, y bueno, creo que Y que al final esto... también hemos incorporado a nuestra vida y a nuestro día a día muchas palabras que, que son que tienen que sí. ver más pues eso con, con la ciencia con la medicina con los PCR no y, y que lo hemos sí. incorporado pero realmente no sabemos cuál es ese proceso ni qué significa PCR ni cosas que facilitarían eh, las cosas que la forma en la que nos enfrentemos nos enfrentamos a la enfermedad también no si uno entendiera una persona entiende mejor qué es un tumor eh, tal vez no, no, no cabría el tabú, ¿no? Sabes que es una... O cuando oyes a veces a personas decir, es que tengo como un monstruo, a ver si me lo quit ¿no? Eh, eh, como si fuera algo, pues, un alien, ¿no? Lo que, lo que le pasa ahí dentro. Y cuando uno entiende mejor qué es lo que está pasando ahí, pues, pues también lo acepta, yo creo, mejor. ¿no? Cuanto, cuanto es menos tabú hay en general, pues mejor no es la comprensión y, y cómo se afronta. De hecho, ahora, bueno, eh, divulgadores ¿no? científicos ha habido siempre, pero hay ahora mucha gente que se la considera influencer haciendo divulgación. Entonces, ¿no? las redes sociales yo creo que, por un lado, es verdad que intoxican de muchas cosas, sí. pero por otro lado también nos, nos abren un camino ¿no? a, a conocer cosas que, que es más complicada de otra manera. Sí, lo que pasa es que la ciencia tiene un reto que... Por ejemplo, eh, necesita o necesitamos, todos los que eh, tenemos algún tipo de relación con ella, construir un halo de atractivo también eh, uh -huh. alrededor de la ciencia. Entonces, eh, hay algunos, eh, algunos adjetivos ¿no? que, que, que relacionamos con las cosas, por ejemplo, con la música, con, con la literatura, con la política. Pues Hay cierto halo de éxito social, de reconocimiento pero también de atractivo, ¿no? De alguien que es divertido, que, mmm, con el que molaría pasar una tarde, ¿no? Con la Entonces, gente. Y en cambio con, con la ciencia, con un científico, pues no es eso lo primero que te viene a la cabeza. Una fulanita es científica, pues lo primero que se le viene a la, a la mente a la gente no es decir, ah, pues seguro que es una persona divertida, uh -huh. ¿no? Porque tenemos otro tipo de, de clichés relacionados con, con eso, ¿no? Entonces, no solo tiene que haber un reconocimiento, ah, no, es que es una cosa muy difícil, que no lo es, que es una cuestión de tiempo y de esfuerzo y de, de posibilidad de dedicarlo a ello, pero, pero también de, bueno, de construir atractivo alrededor de esas personas, ¿no? también socialmente. Eh, lo que se hace, por ejemplo, con el mundo del deporte, ¿no? que, que se glorifica a algunas personas por... Cosas que bueno, pues objetivamente no, a lo mejor no merecerían ese reconocimiento, pero con otros ámbitos no lo hacemos. Y bueno, pues tendríamos que, que considerar eso también. ¿Crees que la juventud lo tiene fácil ahora o al contrario es más difícil que nunca? <risa> bueno, yo creo que. <risa> es un preguntado. Creo que no. Creo que no, no lo tiene fácil, pero creo que eso tampoco es ser pesimista. Quiero decir, o sea, eh, identificar qué problemas tenemos no nos hace ser pesimistas, sino que es el primer paso para empezar a cambiarlo, para empezar a cambiar esas cosas que, que tenemos que, que cambiar. Creo que sí que es una situación muy complicada porque creo que hasta ahora... Todas las generaciones habían pensado que iban a vivir mejor que sus padres y creo que a lo mejor no estamos en una situación así desde hace 100 años, ¿no? desde la primera guerra mundial, así, pues creo que siempre había ha habido una, una sensación de progreso, pese a las dificultades y no sé si ahora mismo tenemos esa misma sensación de, de que va a haber un progreso a medio-corto plazo. O sea, han tocado cosas, ¿no? O sea, la, la crisis del 2008, la pandemia... Claro. Cosas que también cuando hay algo que socioeconómicamente afecta, afecta todo el rendimiento posterior. Claro. Entonces... Puede que sea esa sensación siempre de fin de la historia que, que comparte, o sea, que, que no es nueva de ahora mismo ¿no? y que ha pasado otras veces, pero creo que sí que es necesario que, que se dé ese diálogo entre generaciones otra vez, ¿no? Porque yo creo que en, en todas las crisis, en los momentos de, de cambio de régimen, de sistema, creo que hay una generación que piensa que, que lo ha dado todo y, y otra que piensa que no está recibiendo nada. Entonces creo que tiene que volver a haber un diálogo social entre esas generaciones y... Y bueno, para ver cómo salimos todos juntos en común. ¿no? Pero sí que, sí que no, no se nos puede dejar atrás, creo, porque, porque es que somos el futuro. ¿no? Y si ahora mismo se ve que, que hay un 30% de los jóvenes que, que, bueno, que, que tienen un sentimiento de tristeza profundo, quiero decir, eso no solo tiene consecuencias ahora mismo, sino a largo plazo. ¿no? Y la salud mental. ¿no? la salud mental, entonces, bueno... Creo que, que también nos ayudaría a recuperar ciertos sentimientos de cohesión, ¿no? de, de que las cosas que nos pasan son problemas colectivos, que no son circunstancias individuales que me pasan a mí eh, o a ti, sino que es un problema colectivo. Entonces la manera que vamos a tener de salir de él también es en común y responsabilizándonos, ¿no? tomando, tomando partido y pasando a la acción. Pues, muchas gracias. Si quieres decir algo más, este es tu momento, estamos ya acabando. Yo creo, yo creo que ha sido una pregunta perfecta ya para terminar y cerrarlo todo, me ha encantado. Pues nada, muchas gracias Carmen, de verdad te lo vuelvo a decir, por dedicarnos tu tiempo, por toda la facilidad, por enseñarnos el mundo de la bioquímica y las posibilidades que tiene. Y muchísima bueno, suerte. Ha te... sido un placer Cristina, Ha sido muy amable. Pues nada, muchísima suerte, te seguimos en redes, las pondremos por aquí para que la gente que quiera pueda verte y hagas ahí tu papel de divulgadora y te deseamos toda la suerte del mundo. Bueno, igualmente, un abrazo. Hasta pronto. Nos vemos en otro programa de En tu casa y en la mía. Un beso. Chao.